amigos de Interesante. Bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica. Las mentes más brillantes, las personas que están cambiando la región a través de la tecnología. Están aquí conmigo, están aquí conmigo. El día de hoy me acompaña Charlie Travers. Charlie, ¿cómo estás, amigo? Todo muy bien. ¿Cómo, cómo vas? Muchas gracias no, yo, por la invitación. Yo, yo encantado, encantado de verdad. Pero déjame hablarle un poquito a la gente acerca de lo que has hecho. Eres responsable del proceso de inversión y flujo de Transacciones de Angel Ventures, un fondo de capital de riesgo en Latinoamérica, del que voy a hablar en un momento más. Pero fíjate, aparte de estar al frente de esto que comentó, tienes tu marca de ropa, eh, has sido mentor, o sea, has hecho muchas cosas, ¿no? Uh, sí, sí, pues pues más bien, como si mi, mi actividad principal es, es, es de ser eh, eh, el director de inversiones para, para Angel Ventures, ya, ya estoy con desde como casi casi siete años así que me dio chance de, de, de, de ver muchas muchas cosas y, y más bien pues Abby está estructurado de una manera que, que pues yo a mi cargo pues estoy pues todo lo que son como nuevas tendencias y nuevas oportunidades de inversiones entonces como básicamente podemos decir que soy los los ojos de Indoventures en, en el mercado así que me dio bastante chance de, de ver a todas las oportunidades de inversiones desde desde todo este tiempo pues sí, mi marca de ropa eh, eh, a, a impactos sociales para darme, para quedar mis pies un poco sobre la chiera, ¿no? <risa> <risa> 4.000 <risa> pies de altura, yendo a proyectos que, que como hoy se anunció, uh, a, a proyectos que en menos de un año ya se están volviendo unicorns, pues, pues no, no no, no, para todos. <risa> Totalmente de acuerdo, qué ¿qué? ¿Qué conocimiento has de tener del ecosistema? ¿Cuánta gente has de estar escuchando? Ahorita vamos a platicar un poco de eso. Déjame decirle también pues, a la audiencia acerca de AB, de Angel Ventures. Es una firma líder de capital de riesgo en etapa inicial. Se fundó en el 2008 en la Ciudad de México. Eh, su crecimiento se derivó de una clara falta de oportunidades de financiamiento en, en el sector de la etapa inicial en nuestro país. O sea, ya tiene muchos, muchos años. eh, Muchos, muchos años. De verdad, Charlie. Sí, pues sí. Uh, Andrew Ventures uh, nació en el en el 2008. De hecho, estaba realmente al or al origen de, del venture capitalismo aquí en aquí en la región. Así que literal era Hernán, el managing partner que que se estaba sentando en en desayunos informales y que estaba presentando diversistas potenciales con con emprendedores. Y en el 2012 se levantó el eh, eh, el primer fondo y a, a, a este año pues se hizo la inversión en, en Clip, por ejemplo, como entonces, entonces, o era 2013, pero bueno, entonces, sí, sí, sí, sí ya, ya tenemos muchos años en el, en el mercado y, y nos dio, nos dio chance de ver toda esta evolución hasta, hasta en, este año loco que estamos teniendo. Es un año increíble. Oye, acabas de ver la noticia, ¿no? De Nubank, que acaba de salir. Es, es increíble lo que está sucediendo, eh, los unicornios, las nuevas tecnologías. Que fíjate, ya ni siquiera es el futuro, no es el... ¿Y a dónde voy con esto? El metaverso es el presente. Los NFTs son el presente. Cuéntame una cosa, Charlie. ¿Cómo se moderniza un Venture Capital? ¿Cómo se modernizan ustedes? ¿Qué hacen para estar a la vanguardia? Para, para, porque al final eh, yo quiero... Que el día que yo levante una ronda, mi fondo sea igual de competitivo, de interesante, de abierto, que un fondo de Silicon Valley, de Austin, de Miami. No, no importa en dónde esté ese fondo, yo los quiero jugando en el mismo nivel. Entonces, cuéntame, ¿cómo se moderniza un Venture Capital? Pues, pues se moderniza de, de, de, de varias maneras, ¿no? Yo pienso que hay... Bueno, hay una parte de modernizarnos sobre... Todo lo que es como las nuevas tendencias, eso, un fondo de Venture Capital, o sí, sí eh, tiene que siempre leer tendencias y siempre estar a, a, a la punta de la lanza, ¿no? Porque, pues, especialmente cuando estás en la TAM como nosotros, Tú, muchos proyectos de la por ejemplo, estás viendo como todos estos, como eh, todas esas marcas que son los Wonder Brands, los Merama, eh, los eh, Valoreo, pues que ellos están como comprando como marcas que que están yendo súper bien en los, en los Mercado Libre o Amazon, pues eso está respondiendo a una tendencia de que, que, que, que son algunas startups que explotaron en Estados Unidos, ¿no? Y desde de, de este, este entonces ellos llegaron a, a, a la TAM para montar el más o menos mismo negocio. Pero tienes que estar muy cuidadoso de este de, de esto porque pues obviamente los copycats tienen que a, adaptarse, se dice tropecarizar a, a, a la región y tienes que estar muy al tanto y tienes que cuidar mucho si eres uno de esos fondos que, que, que existen en esos esos yo soy yo soy mi tan gringo así que que eh, entiendo bien también que pero hay que cuidar a veces que pues si si estás de Estados Unidos no todo eh, es un one size fits all y, y, y en la TAM tienes que estar muy cuidadoso de esto. Entonces, eso es una primera casilla. Segundo, tienes que adaptarte en, la, en el ritmo de, de, de la industria. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, en Gómez se dio cuenta desde hace un año y medio, dos, que, que, que las reglas del juego están cambiando. A veces estamos con emprendedores que ya, ya no somos como los reyes, capitalismo capitalistas que, que, que ponen las reglas del juego. Se, están, se está moviendo la, la, la mesa y ellos también están, están controlando este juego. Entonces, hay que aceptarlo hay que movernos, no hay que ser como nunca dinosaurios. Y hay que, por ejemplo, acá veamos que el mercado pues está muy líquido y con mucha liquidez hay mucho dinamismo. Entonces, nosotros pues, adap nos adaptamos y ahora nos permitimos desde un año ya, ya pudimos empezar a hacer tickets mucho más dinámicos sin pasar por un proceso largo, que esto era como un poco antiguo como manera de ser. Oye, en siete años que tú has estado en Angel Ventures y que tú has estado conociendo todo esto en México y en Colombia, y en un montón de países, supongo. Y aparte entiendes muy bien a los americanos, lo acabas de decir. Sí. Cuéntame una cosa. En siete años, la tesis de inversión. ¿Qué tanto cambia de, de, de, de un Venture Capital en, en este momento que está todo tan, tan rápido, tan dinámico? ¿Ha cambiado mucho esa tesis de inversión o no ha cambiado demasiado? Cuéntame un poco esta parte de... De, de cómo el venture capital se reinventa de alguna manera. Se si tiene que, se si tiene que, y si no te reinventas, como te quedas, te quedas afuera. Eh, hay, hay, hay, dos, hay, hay dos temas que, tomas que, que tienes que tomar en cuenta, es, y eso es muy importante de un punto de vista de un emprendedor también. Siempre el emprendedor tiene que entender cuáles son las reglas del juego del del fondo, ¿no? Porque nosotros como fondo, pues obviamente, pues no, estamos un fund manager, ¿no? Entonces, como estamos manejando dinero, dinero de otros, y, y, y para hacer esto, pues tenemos obviamente condiciones para hacer esas inversiones, ¿no? No es como tomar dinero y good luck. Entonces, eh, obviamente esto puede tener evoluciones, pero nosotros, pues, el fondo 1, con lo cual invertimos, por ejemplo, en ClippyQuestky, pues... Tiene una tesis de inversión diferente de este fondo 2, que tiene 70 millones de dólares de asset under management. Los dos son fondos agnósticos. Seguimos siendo muy, muy um, flexibles uh, y queremos ser dinámicos y nos veamos como las tendencias del mercado. Pero hoy en día, pues viendo un poco dónde va el mercado, te puedo decir, vamos a estar como, como levantando al fondo 3, aunque seguimos súper activos en fondo 2, pero el fondo 3 va a tener una tesis de inversión diferente y una manera también de llegar a un proyecto que Quizás viene al día uno y que quiere una inversión en día tres, y, y en el pasillo, pues tiene como dos comités. ¿Cómo están organizados estos comités? ¿Quién es, ¿De quiénes quién es están en estos comités? Esto puede evolucionar bastante. Entonces, muchas cosas, pero obviamente, ¿eh? empezaste diciendo al Metaverse is Here hace cinco días que estoy obsesionándome sobre qué significa esto y qué significa esto. Eh, yo tengo bastante, bastante eh, pensamientos porque hay una. Hay una tendencia... Hay, hay, acá obviamente hay, hay algo que está pasando porque la, la economía digital y la tokenización del mundo está pasando, está claro. Pero también hay, hay, con to, todo el buzz que se está pasando, tienes que hacer la diferencia con todos esos proyectos que pues no, no se están creando valor, no están generando valor y ellos claro. pues al final se va a quedar, esta industria nueva se, se está creando. Pero ¿con qué fundamentos? Eso tienes que estar muy cuidadoso cuando eres... Universidad. Pues simplemente, Charlie, a veces yo pienso, ¿no? Cuando llegó todo lo de la inteligencia artificial, no hemos terminado de explotar la inteligencia artificial. No. Queda mucho. O, o, o el tema de realidad virtual, o el tema de realidad aumentada y, y, y no hemos terminado esa tarea y ya llegó una tarea nueva. Los NFTs, el metaverso, ¿sabes? Entonces es interesante porque yo también queriendo obsesionarme, lo has dicho bien, con el NFT, decía cómo saco esta conversación Twittera porque yo la veía en Twitter, en Twitter y, y la traigo aquí a lo práctico, al día a día. Sí, sí, ¿sabes? Y, y no está tan sencillo. No, y sí, porque empiezo también ya a ver emprendedores que, venga, este arte lo voy a hacer en FP y este proyecto y uh, mi imaginación. O sea, todo aquello que mil... No, no miles. Todo aquello que muchos años tuvieron en la cabeza lo están aterrizando para, para que sea un negocio. Pero... ¿No? Sí, y muchos, muchos están surfeando la ola, pero como tienes que estar como súper cuidadoso de, de, de, de cómo lo estás haciendo. yo Y esto va muy de la mano con lo que estabas preguntando sobre cómo están respondiendo, ¿no? Como el, todo el mercado de cripto, como no puedes como quedarte y, y Hernán y Camilo, los Magic Barker primero también. Como no puedes decir pues, ah, pues ya no entiendo, ¿no? No, tienes que, ah, tienes que empezar a hacer, entender. En, entender Ponerte en contacto con los que entienden mejor y ver si puedes ser relevante dentro, dentro de esta industria. Y todo esto de NFT es solo como una capa adicional de este mundo digital que estamos teniendo hoy. Esto hay que ver si es un, flu, si es un fling, si es como a veces como, como nuevas dietas, ¿no? Y las dietas, pues, they're just a fling, they're just like really... Están muy divertidas por un verano y después de, de go away. La tendencia de, de ropa es solamente como una cosa de un verano o se va a durar en el tiempo y la gente se va a vestir así. Pues lo mismo para el, el metaverse, si quieres. ¿Tú piensas realmente que vas a empezar a, a, a hacer como un videojuego guru integrado Instagram con videojuegos y vas a ir a conciertos visuales con tus amigos u, o no? Pues eso tiene que ser como cosas que tú piensas que no solamente para ti. Porque si tú estás como fuera de la ola, pero que hay todo un mercado enorme, pues es como un finte. Que si, si 70% de la gente está, no está bancarizada, que, que lo aunque tú tienes 14 tarjetas de crédito. Sí, totalmente de acuerdo. que hablas de las industrias. Estaba viendo yo su reporte 2021. Y veía el enfoque claro a Foodtech, a Fintech, a, a, ya sabes, estas industrias se están quemando. Y eh, la pregunta específica, Charlie, ¿crees que para el 2022 todavía la Fintech siga así de, así de efervescente, así de grande, creciendo? Porque eh, falta mucho para Latinoamérica. Y esa es una pregunta. La Fintech, ¿qué va, qué va a suceder con la Fintech el próximo año? Y la otra, eh, eh, ¿hay alguna industria que detectes que no estamos atendiendo lo suficiente? O sea, ¿que no salen tantas startups de ciertas industrias o no hay efervescencia en todo? Um, no, entonces entonces lo que está pasando hoy en, en, en, en la TAM para, para todas las fintechs es que para nosotros estamos desde el 2008 en la industria y, y, y vimos muy bien este camino. Es un tema de, de, de, de liquidez del mercado y con todo este, este dinero, todo este capital que está viniendo de, de otros países y esta consolidación en cada etapa eh, del camino del emprendimiento hasta IPO hasta o hasta una adquisición o hasta cualquiera salida. Pues esto crea como un mercado líquido que desde, la, desde el origen del emprendimiento que es, pues, tú y yo cualquiera persona relevante en el sector que quiere emprender, hasta eh, el momento que Quizás les va muy bien, porque yo, pues la verdad, desde mi inicio en Venezuela, me, me, me di cuenta. No es solamente si el emprendimiento está exitoso o está, está yendo eh, bien que va, va a tener éxito. También tenemos que tomar la decisión para inversiones, nosotros, si va a levantar la siguiente ronda. Y eso es lo que está pasando hoy en, en FinTech. Hoy en FinTech hay tanto capital que está entrando, que hay tantos nuevos emprendedores que están increíbles, que no, ve, no estábamos viviendo este tipo de calidad de emprendimiento, que yo digo va a seguir y va a seguir fuerte. Porque pues hay mucho capital, hay mucha liquidez y, y, y todos esos emprendimientos increíbles, pues ya saben que down the road, serie B, serie C, pues van a, van a recibir inversiones porque hay interés y eso es lo más importante. Entonces definitivamente va a seguir la, la, la ola de, de fintech y, y la verdad. Uh, hay muchísimos muchísimo que hacer en la TAM uh, con toda esas info de, de, de demografía que, que sabemos y, y bueno para, para responder tú sobre sobre qué industria estás viendo que todavía pues hay hay um, falta falta nuevos proyectos más bien yo te diría uh -huh. que son para mí para mí son todos esos proyectos que estás viendo en Estados Unidos por ejemplo ah, sí. este mercado mercado de, de, de criptos por ejemplo, estás viendo tantos, tantos, tantos proyectos que están naciendo de tantas formas, pero estos son mercados como eh, más como Deep Tech quizás a veces. Sí, eh. Y esto como no tenemos como tanta especializa especialización aquí, los fondos aquí siguen siendo como por el tema del deep flow, pero esto se va a cambiar mientras la, las industrias se van, se van madurando. Eh, claro. pues los fondos se van a especializar un poco. Pero todo esto que es como más como Deep Tech, pues obviamente están más sobre en la Silicon Valley. Entonces, pues, nos faltaría estas, estas casillas todavía de ver esos proyectos, pero, pero, pero bueno, tampoco, tampoco es la especialización de, de, de, de Angel Ventures eh, en este claro. en Oye, oye, Charly, habla. hablemos de una cosa, eh, de, de los emprendedores como tal. Son, son protagonistas de nuestra historia, súper brillantes, echados para adelante, líderes. Y, y ahorita estamos viendo una camada, una generación, ¿no? Con Adolfo Babat, con David Vélez, con Freddy Vega de y con un montón. Pero dime, ¿cómo, cómo ves justo al emprendedor latino? Ya, yo creo que ya se la cree, ya, ya no la creemos, ¿no? Ya creemos que podemos hacer el cambio y podemos levantar. Porque antes, hace unos años, nos costaba trabajo creerla. Ahora ya la creemos. ¿Cómo, cómo ves la madurez del emprendedor latino? Es, es, es una excelente pregunta y, y justamente eh, al, al mismo tiempo estoy bien ubicado y, y, y, y, y no para responderte porque pues soy francés. Llevo siete años aquí. <risas> en México entonces como a veces como quizás lo veo de un punto de vista exterior pero lo que yo sí veo es que um, está todas esas historias de de, de, de, exit, de éxitos pues están como ayudando como un poco a a, a esos a nuevos emprendedores a lanzarse todas estas historias cuando estás viviendo tu computadora y que estás viendo que hay tres unicorns eh, que, que era el caso de de, de, de hoy eh, en el mercado pues dices Ah oh, pues eso es una industria que vale la pena. Eso es una industria que está cool. Y ves a todos esos emprendedores y, y les ves bien. Entonces, de, hay muchísimo más emprendimiento que está llegando. Me hubiera gustado decirte que que, que para mí temo decir que debería de haber más emprendedores eh, mexicanos. Porque sí, en términos de, por ejemplo, de emprendedor por personas, eh, hay mucho más colombianos proporcionalmente, eh, sí. según, según lo que estoy viendo en el mercado. Esto para mí es como siento que todavía el mexicano pues, le, le, le, le gusta su, su zona de confort y, y hay un pequeño miedo al, al fracaso, que por ejemplo en Estados Unidos está, está muy bien visto de, de emprender y fracasar y emprender y fracasar. Pero esto bueno. también va, va con el nivel socioeconómico de la, de la, de la economía en general. Entonces... Lo que diría también es como me gustaría también poder como decirte que eh, hay muchas iniciativas. Y sí hay muchas iniciativas privadas, pero siento que eh, las iniciativas públicas podrían ser eh, eh, mayores para eh, apoyar al emprendimiento al nivel cero. Todo lo que era como eh, enseñar a los, a los nuevos potenciales emprendedores a, a, a, a que, que están de menos de 18 años o eh, apoyar con grants. Por ejemplo, Corpo en, en, en Chile está apoyando con, con muchos grants a emprendimientos eh, incipientes que quizás no tienen como muy bien definido todavía muchas muchas eh, etapas del negocio. Esto para mí es, es, es enorme en apoyar el emprendimiento sí. y todavía todavía está, está por llegar acá. Y si sí llega de una cierta forma obviamente con, con, con el INADEM, eh, pero podría podrás reenforzarse. Totalmente de acuerdo. Coincidimos súper bien en esto. Yo también creo que tendría que ser algo prioritario para la agenda pública de cualquier país. Y considero también que Chile lo está haciendo muy bien en el gobierno, los empresarios, los emprendedores. Y qué bueno que haces este dato, que aunque es rudo, es, es cierto es, es, y, y, y, y es así crudo, de, de, debería de haber más emprendedores mexicanos, siguen los mexicanos queriendo emprender, quizá no en base tecnológica, en otras cosas, pero no en base tecnológica, que es lo que le puede dar el cambio radical al, al país, honestamente. Pero perfecto, vámonos a otra cosa, querido Charlie. Y eh, mucho de mi audiencia, pues quieren levantar rondas, quieren platicar con inversionistas y, y no tienen tan claro sobre todo lo siguiente, ¿cuáles son los principales KPIs que tendrían que exponerle? A un inversionista. ¿Qué quiere? ¿El, el inversionista qué quiere? quiere? ¿Quiere una historia? ¿Quiere ver al equipo? ¿Quiere ver al founder? ¿Quiere ver números? ¿Qué, qué, qué, qué quiere? Um, te lo yeah. pondría así. El inversionista quiere, a, quiere a dar retorno a, a, a su fondo. Entonces, lo okay. que sí hay que saber cuando vienes a una reunión de inversionista, eh, Depende del fondo, ¿no? Porque tienes el ángel inversionista, que acá puedes dar retornos, que quizás son eh, utilidad anual, y esto es una, y, y, y quizás menos escalable. Y después tienes un fondo de venture capital, que tiene muchos inversionistas, tiene toda una parte administrativa para manejar el fondo, tiene a ah, una cartera, de, de un portafolio de, de, de startups que son 20, 30 y, y, y obviamente pues con la experiencia sabemos que, que, que, que la mitad pues no, no, no les, va, les va a ir bien. Depende obviamente de, de cómo está. Pero que tu retorno sobre las empresas que estás viendo hoy te tienen que dar una promesa de por 10 y que después se queda como reach for the stars and fall on the top of the trees, uh, pues sí porque si no los moonshots como pueden ser clip les necesitamos todos para que tu cor para que tu portafolio esté exitoso y para que puedas dar dinero eh, hasta a tus inversionistas si, si nosotros en Insurvens pues tenemos un fondo que fracasa por una razón X pues no vamos a levantar el siguiente fondo y no nos van a ver de nuevo en, en, en, en el ecosistema. Entonces, afortunadamente nos fue muy bien, pero nosotros tenemos que jugar con estas, con estas características y todos nuestros fondos colegas. Entonces, muy importante para un emprendedor cuando viene con nosotros que entienda esto, eh, no es que, no es que, que para mí no, no, nunca me gustó la palabra tiburones, al contrario, tenemos características, si quieren... Si quieren jugar el juego de Venture capitalismo, tienen que entenderlo y tienen que aceptarlo. Esto es súper esto es, es importante y, y, y, y hay miles de caminos, ¿no? Como, como mi marcadero para que, que quizás no, no, no es para Venture Capital. Um, entonces, entonces como, como otras características, pues todo desde acá. Entonces, si, si, si tienes como tu idea que puedes ir hasta allá, ¿Qué significa? Significa que vas a tener un éxito, que va a ser interesante para un fondo. Vas a tener un proyecto escalable, que va a hacer que, que tu PNL, pues tus costos eh, se van a quedar quietos y tu, tu, tus ingresos se van, se van a, es a, a, a escalar y van a ser como muy fuertes en el futuro próximo. No nos interesa tanto como que tengas como un EBITDA POSITIVE en el corto plazo, porque nos interesa pues quizás más el medio y un plazo que las tendencias, que tienes capacidades de agregar verticales. tienes que los founders están capaces de tener todas estas decisiones. Hay miles de características. Lo otro que te diría es que no es como tenemos un chit y todo va para un proyecto, ¿no? Cada proyecto, cada sector, cada industria tiene su característica. Y tú como mm -hmm. inversionista, yo siempre pongo mi hora de investigador, risk and opportunity. Y si the opportunity really outweighs the risk, pues aquí in, más, que, más que interesado de, de, de, de, de adelantar. La conversación. Totalmente, te cacho. movámonos bueno, a lo siguiente. También es un tema importante, hasta un poquito de, delicado podría ser. La participación de las mujeres en, en esto en lo que estamos. O sea, creo que es, es un buen momento también para que eh, esto también dé la vuelta y haya más mujeres invirtiendo, haya más mujeres emprendiendo. En una estadística muy básica de los 100 correos que te llegan a la semana, vamos a decir, no vamos a suponer. ¿Cuántos vienen de fundadoras y cuánto... Vienen, o sea, ¿cuántos son mujeres y cuántos son hombres? Primero te diría, ojalá ojalá sean solamente 100. Uh, <risa> <risa> para una respuesta bien good uh, No, uh, te diría desafortunadamente son pocas. Uh, son pocas, te diría 5 o 10 emprendedoras sobre, sobre 100. Um, ok. Quizás, quizás más, pero la calidad está, está llegando más. Yo pienso que como, como México también está sufriéndolo eh, también en este tema de que, pues, emprendimiento es un camino que estás tomando solo. Entonces, como eh, quizás hay, hay, hay un gap como cuando la emprendedora lo tiene que tomar sola eh, por todo lo que, que implica culturalmente, pero de que la calidad de las emprendedoras es está... Se está mejorando, no cabe duda, duda, y de que hay emprendedoras increíbles que, que, que existen en este mercado. Uh, hay, hay hay un montón. Entonces, uh, nosotros en Angel Ventures, yo pienso que todo el ecosistema se tiene que mejorar en esto, no solamente el lado de las empresas. Nosotros en el momento intentamos de que cada comité sectorial eh, tenga un, un, un, una mujer que esté, que esté parte de, de, del comité, igualmente para el comité de, de, de, de inversión. Queremos como realmente como involucrarnos también todos sabemos que si, si hay más si hay más mujeres y hay, hay, hay, hay más como innovación en emprendimiento pero juventud también es un emprendimiento así que, que tenemos afortunadamente tenemos muchas mujeres dentro de dentro del equipo y, y, y seguimos con este paso pero el reto está claro um, y y no solamente en México, pero sí lo, lo, lo veo bastante fuerte en México y ojalá está, está, está por cambiar. Y, pero sí ya veo la tendencia como mejorando definitivamente. Maravilla. Qué maravilla. Charlie, eh, igual con el entendimiento que tú tienes del país, cuéntame una cosa. Eh, el país típicamente ha estado centralizado. Las cosas más importantes y las más grandes suceden en, en la capital, en la Ciudad de México. Eh, cuéntame, esto se está abriendo un poco ahora por el tema trabajo remoto, estás viendo algunas ciudades de manera interesante, algunos emprendedores, cu cu cuéntame cómo estás leyendo en este momento, eh, eh, pues que no todo sea, por, porque te, te voy a decir una cosa, por ejemplo, yo ya estoy con dos, tres viajes el año que entra para la Ciudad de México, porque quiero ir a tocar puertas, quiero conocer gente, mi pregunta es, ¿todos tenemos que hacer eso o no necesariamente? ¿no? una muy buena pregunta. Yo, yo diría que, bueno, pues la verdad es que estoy tomando esta llamada desde, desde mi casa y, y, y, y que seamos como en un mundo re, remoto nos permite a todos de poder como conocernos virtualmente y de hacer como business de development que antes era físico y no, no, no lo tiene que ser. Entonces, definitivamente puedes quedarte como, como un poco más a, en, en casa, ¿no? y, y pero pero hay ecosistemas que sí se están desarrollando bueno lo, lo, los obvios que son que son Monterrey Guadalajara um, Querétaro um, que y, y, pero al final del día sí está muy centralizado en el término de eh, no no les quiero decir como algo sobre el emprendimiento corporativo o lo que pueden ser como más como supplier y de, de, de demand que es como más un emprendedor que pueda exponer pero para el tema del Venture Capital, pues todo sí está como eh, unido un poco en la Ciudad de México. Y, pero, pero hay un shift tan enorme con lo del COVID que yo te digo que las creaciones se están haciendo digitales y, y, y si quieren levantar capital, pues eh, ya no, no tienen que, que vernos en los ojos para, para poder hacerlo maravilla esto. Y es buena noticia, te lo digo en serio, es buena noticia. Vamos casi al, al, al cierre. Fíjate que eh, el, el ecosistema, bueno, entre más unidos todos, pues en teoría podemos empujar más duro, ¿no? O sea, para levantar la mano y que México sea un protagonista y Colombia y Chile y, y, y todo eso. Eh, ¿cu ¿Cuáles son los principales obstáculos que se está enfrentando? el Venture Capital en, en nuestro país en este momento. Y, y la pregunta va relacionada a ustedes como VCs, son ya son varios, ¿eh? ya no son tan poquitos. Antes eran bien poquititos, ahora ya son más. ¿Se conocen? ¿Se comunican? Se, hay, hay, ¿Hay algún tipo como de, de... Ahora que hablabas de Hernán, del Managing Partner, él, él, él lleva estas relaciones? Y te digo, ¿y con eso cómo superan obstáculos o qué obstáculos son los...? como los más duros, los más rudos, ¿no? Para ustedes. Yo cuando entré en la industria solía decir a los emprendedores que, ah, pues, uh, todos somos fondos amigos, todos nos conocemos, aquí no es la Silicon Valley, era el pitch de como coinversión, ah, ¿con quién quieres? Pues tomas el teléfono y, y marcas a esta persona. Todavía existe un poco esto, los fondos mexicanos, obviamente, todos esos fondos principales que existen, pues... Eh, eh, nos conocemos perfectamente y, y, y se toma el teléfono para saber de un, de, un, de un emprendimiento. Pero lo que es el reto principal ahora es que es, eh, ya no es como el Big Boys Club de, de, de los fondos mexicanos para nada. Uh, entonces, hay que aceptar que las, las reglas de, del juego cambiaron. Hay que aceptar que ahora hay, hay, hay muchos fondos. Eh, internacionales que están llegando, que no tienen tiempo, eh, que están menos valuation sensitive. Nosotros eh, en México, si éramos como un poco más valuation sensitive, pues, tú llegas y de un día al otro te dicen que un proyecto vale el doble, eh, está, está complicado. entonces Pero sí, siempre hay que ser dinámico, siempre hay que, que, que adaptarse y nosotros aquí, pues todos, todos estos fondos pues, con la ola de capital que está llegando, pues todas las ventajas que tienen con esto, toda, la, la madura del de, de, de, del mercado pero también pues se volvió un mercado más competitivo y hay que pelearse para encontrar a las startups aún más en un early stage para que sea interesante para nosotros quizás a veces y quizás a veces pues explicar que que, que pues si, si, si, si la startups tiene muchos fondos interesados que, que quizás es mejor estar con nosotros te agradezco mucho esta honestidad definitivamente y nos vamos con lo siguiente el 2022, ¿qué estás viendo en el futuro? ¿Qué, qué estás viendo en el futuro? ¿Qué trae eh, el fondo? ¿Van por el tercero? Me decía, sí o no. ¿Para cuándo? Cuéntame un poquito del futuro para ustedes. Todavía estamos activos con el fondo, el fondo 2, entonces van, van a haber bastantes inversiones y eh, inversiones nuevas a eh, venir por. Por, nos, por nuestra parte, entonces seguimos con esto, pero un fondo siempre, siempre tiene que, que, que ver hasta adelante y cuando un, un fondo se acaba, eh, empieza el otro. Pero estamos en, en todas las canchas. Un fondo se tiene que diversificar. Obviamente tenemos que estar en top of the tendencies. Yo la apuesta es que, que va a haber más y más inversiones como cripto y, y, y, y NFT, este, pero esto no solamente. Foodtech es como, está como eating the world para, para una expresión bien Vutex. Uh, y, y nosotros creamos muchísimo en, en, en esto, creemos muchísimo en todo lo que, que, que son las, las tendencias de evolución del consumo. Uh, vieron las leyes del etiquetado, esto es, trae bastante disrupción eh, eh, en este en este mundo y, y hay muchas startups que están, que están tomando la ola. Entonces, como esperando que, que, que hay varios nuevos dotcos eh, en este mundo para el año que viene. Totalmente, querido Charlie, he disfrutado mucho esta conversación. De verdad, estoy muy agradecido con, con, con tu honestidad, con tu conocimiento. Eh, yo, yo pues por la fe, No, felicidades por lo que haces también. Tu marca de ropa que por aquí vamos a poner, vamos a poner por aquí. El because, eh, nada ah, para que gracias. y lo no, no busquen. Pues llévale mi saludo a Hernán. Dile que lo voy a buscar. Dile que lo voy a buscar pronto a todos. Quiero platicar con todos. Este, vale. Pues nada, muchísimas gracias. Charlie. Gracias a ti, está, estamos en contacto y gracias a todos por escuchar. Queridos amigos de Interesante, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.